Bueno, ya vimos chica, chica, de ya, okay. no. Buenos días, entonces vamos a continuar ahora con la charla de Mario Albuja, de Minka fab Quito. La charla se llama El Internet de las Cosas Necesita Tecnologías Abiertas. El, donde, donde en la base de la experiencia de 10 años de Internet de las Cosas se presentarán soluciones que utilizan herramientas de software y hardware libres. Serán demostraciones vía remota de aplicaciones desarrolladas y proyectos implementados. En el, en el IOT no basta que un dispositivo o producto tenga un API para interoperar. Si la compañía que lo produce desaparece y el producto no está construido con tecnologías libres, el producto también va a desaparecer. Muy interesante. Entonces, por favor, Mario, eh, puedes empezar. Muchas gracias. Sí, hola. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana, un gusto en conocerte. Francisco, buenos días. Un saludo a todos los participantes en el FLISOL. He estado hoy día muy contento oyendo lo que, lo que han presentado. Eh, bueno, les voy a compartir mi, mi presentación. No sé si la están viendo. Bueno, entonces voy, voy a comenzar. Primeramente, eh, bueno, lastimosamente por este estado de excepción, no voy, no, va, no voy a poder estar en el laboratorio para mostrarles en vivo algunas aplicaciones Realmente es, un, es incómodo, estoy más bien trabajando en mi casa, pero eh, yo creo que sí se va a poder entender un poco lo que, eh, sobre todo eh, quiero transmitirles respecto al uso de, de tecnologías libres en, en el Internet de las Cosas y la experiencia que hemos tenido. Okay. Perfecto. Un poco el contenido de lo que vamos a hablar hoy día, que es el internet de las cosas, eh, eh, vamos a, a discutir un poco lo que es tecnologías cerradas, abiertas, cuáles son los requerimientos de una solución IT, eh, IoT con tecnologías libres, un poco de las redes de LP LPWAN, los protocolos de LoRaWAN y MQTT, eh, Linux y Postgres para IoT, vamos a hablar de una plataforma IoT de, de, llamada Light. Y luego voy a, a hablar sobre más código eh, abierto tanto en hardware como en software para Internet de las cosas. Y finalmente voy a presentar unas tres soluciones implementadas ya que están funcionando, ¿no es cierto? Primero, ¿quiénes somos? Somos un makerspace de fabricación digital, nos llamamos Mincafab. Eh, nuestra especialidad son dos, fabricación de máquinas CNC, incluidas impresoras 3D y también sistemas de Internet de las Cosas, soluciones eh, IoT eh, y eh, soluciones de... utilizamos solamente código abierto, no trabajamos con soluciones propietarias. Bueno, primero les voy a mostrar un poco cómo, creci cómo creció, crece el IoT. Pueden ver en esta curva que termina en el año anterior con 50 billones de dispositivos. Eh, noten que es una curva logarítmica, ¿no? Entonces, desde que se empezó con computadores hace unos 30 años, hasta ahorita que tienen hasta la, los dispositivos electrodomésticos eh, están conectados, entonces han pasado mucho tiempo y ya son 50 mil. Sí, perdón, 50 billones o 50 mil millones de dispositivos conectados entre sí a través de la, de la red internet. ¿Para qué sirve el IoT? Veamos algunas aplicaciones. Por ejemplo, en vehículos, ahí tenemos el típico GPS, ¿no es cierto? Tenemos también GPS para los perros, para las maletas. En agricultura, en agricultura se usa bastante los sensores sensores de movimiento, de temperatura, de suelo, de humedad, eh, de viento, en energía, para ver cuánto estamos consumiendo energía eléctrica, en seguridad, las cámaras, ahora hay cámaras por todo lado, ¿no es cierto? En, igual en, en, en, en las casas también se puede usar para los medidores de agua. También tenemos... Eh, eh, dispositivos como los celulares, ¿no es cierto? Ahí tenemos el mismo GPS y, pues, y podemos conectarnos a través de diferentes maneras, solo entre dispositivos, sin que haya intervención humana. Aparecen también cosas como dispositivos para los zapatos, para la ropa, eh, aparecen sobre todo en, en medicina, en, aparecen dispositivos para que yo pueda remotamente eh, obtener información y no solo eso, sino que yo también pueda actuar, que es lo importante, ¿no? O sea, yo también no solo recibo de los sensores datos, sino que actúo y hago que las cosas eh, eh, como ese se muevan, se abran. ¿Cómo se implementa un IoT? Sí, el IoT se implementa con sensores, con actuadores con un computing, con algo inteligente que toma los datos de esos y que hace actuar sea la bomba, lo que sea o que envía la señal a través de las redes LAN, WAN a la, al cloud, ¿no es cierto? Entonces, noten que para ello te necesitamos hardware, software y comunicaciones eh, y hablamos de, de, de código abierto en las tres partes, ¿no es cierto?, en hardware, en software y en comunicación. Veamos un poquito la vieja pelea, ¿no es cierto?, entre las tecnologías cerradas y las tecnologías abiertas. Muchas compañías crean soluciones IoT con hardware y software cerrados, pero dicen, ah, yo tengo un API, entonces con el API puedo con, eh, hablar con el, el resto y puedo interoperar. Pero eso no es tan cierto, porque una vez que la compañía muere por alguna razón o desaparece, ese equipo sin el mantenimiento, porque es una caja cerrada, se va debilitando y a la larga termina muriendo. Entonces, por eso es que muchas compañías grandes incluso ya están haciendo sistemas con sobre todo Linux, ¿no? Porque saben que Linux es transportable y con Linux. Probablemente la solución nunca muera. Por otro lado, tenemos que las soluciones de IT con hardware y software abierto tienen, empresas, tienen piezas reutilizables. Con ello, la gente no tiene que estar construyendo una y otra vez estas piezas. Entonces, compartir la información tanto de hardware y software favorece a todo mundo. Es el típico ejemplo del Arduino, de Raspberry y algunos otros dispositivos de hardware, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de, la, de una solución IoT? Primero, que el sistema no sea invasivo. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a poner una domótica en mi casa, no tenga que destruir la casa, no es cierto? sino que eh, sin dañarle a la casa puedo seguir allá, añadiendo cámaras, sensores, actuadores y cosas. Lo otro es que sea de bajo costo. Noten que, por ejemplo, la domótica a veces es mucho más confort que nada, ¿no? Entonces debe ser barato. Y luego el diseño de una solución a la medida. Una personalización sin esperar al proveedor. Esto es fundamental. Y atarse a un proveedor con una solución propietaria en hardware es terrible. Uno termina pagando costos inimaginables. A veces es preferible botar el equipo que mandarle a, a reparar, pero si, la, si es la solución open, otra persona la puede reparar. Es muy interesante y se puede personalizar, sobre todo, o customizar el, el dispositivo. Luego tenemos que debe ser una, un sistema inalámbrico. Eh, probablemente localmente se pueda cablear, pero la tendencia es que, evidentemente, que sea totalmente inalámbrico. Y por último, un tema que es fundamental, que es el bajo consumo de energía. Esta es, un, este es una pelea mundial, ¿no? O sea, que los fabricantes tratan de obtener eh, soluciones que tengan pilas, que duren lo, más, lo que más se pueda. Noten que hasta ahora, hasta ahora no se tiene un GPS, ¿no es cierto?, para, para un perro eh, que pueda durar más de una semana. A la semana ya tengo que recargarlo. Eh, entonces, es, es complicado, ¿no? O sea, ese es un tema de investigación. ¿Qué más necesita el IoT? Fundamentalmente interoperabilidad. Claro, si hablamos de, de, de miles de millones de equipos compartiendo información, la única manera es que usemos estándares y protocolos abiertos para que podamos hablar. O sea, Cualquier fabricante que tenga una solución propietaria no va a hablar solo con él. Se perdería. Tiene que hablar con el resto de equipos. Segundo, la escalabilidad. Lo que se logra solamente con soluciones abiertas para seguir creciendo. Luego tenemos la perdurabilidad, que en el tiempo se mantengan, que no mueran cuando desaparezca el proveedor. Por otro lado, la innovación. Por suerte, la comunidad no tiene recursos limitados. Cuando se pone algo en la comunidad, puede crecer eh, fantásticamente y las soluciones pueden perdurar en el tiempo. Y por último, el tiempo de comercialización. Si nosotros hacemos dispositivos eh, IoT que con código abierto, sabemos que hay, existe un gran ecosistema ya montado acá, ¿no es cierto?, no te, no estamos empezando a hacerlo si hacemos una propietaria solo nuestra. Aquí voy a hablar de algunas eh, tecnologías libres con, de Internet de las Cosas. Bueno, en el lado izquierdo tenemos los sensores y actuadores, luego tenemos la parte computacional o el cerebro, ¿no es cierto? Aquí nosotros eh, tenemos el Arduino y parte del Arduino tenemos el ATmega, esos procesadores que tiene el Arduino. Otros controladores que se usan son el ESP32 y el ESP8266, que, que dan acceso a Internet. Por otro lado, también se usa bastante RASP, el Raspberry Pi, ¿no? ahorita estamos en la versión 4, y que usa eh, raspbian Linux. Luego te, pasamos al lado de la, de la LAN o de la WAN. En, ese, en la LAN o la WAN tenemos varios eh, protocolos como LoRaWAN, Wi-Fi, el, el BLUE, el BLE, que es el Bluetooth, pero de bajo, como es bajo consumo, y evidentemente las redes celulares. Eh, y luego pasamos a lo que es ya el gateway o, los, eh, o las conexiones punto a punto. Estos gateway, eh, la mayoría los gateway routers están hechos con Linux, con una versión que se llama el OpenWRT. Noten que para comunicarse se utiliza actualmente, antes se utilizaba el protocolo HTTP, actualmente se usa uno que es eh, bastante útil en telemetría, que se llama el MQTT, que voy a hablar más adelante. Y bueno, sí. ya llegando al lado de la nube, eh, tenemos eh, servidores Linux eh, y tenemos bases de datos como Postgres, una base de datos para Internet de las Cosas. Y tenemos varias plataformas de, de Internet de las Cosas. Aquí vamos a hablar de una desarrollada localmente, pero en el mercado existen muchas de código abierto. Y finalmente ya tenemos ya en el lado de, del usuario, tenemos eh, tanto en, en, en computadores como en celular, en dispositivos móviles Linux, ¿no? Linux para desktop que hay muchas distribuciones, y lo otro, ¿no es cierto? Para eh, dispositivos móviles, el, el conocido Android de Linux. Entonces, como pueden ver, ahí, eh, el Linux, a través de todo este, este ecosistema, ¿sí? aparece en muchas partes, ¿no? Y es, la, es realmente la tendencia del mercado. Voy a hablar un poco de estas redes lp One, que también es una tendencia del mercado. LP1 significa Low Power One. ¿sí? Y tenemos Sigfox, es una de ellas, Lora, que es la que nosotros utilizamos bastante, eh, que son que tienen la ventaja que son no licenciadas. Entonces no, no dependemos de nadie, ¿no es cierto? Pero eh, hay otras como estas, por ejemplo, la Narrow NBLTE, la LTE y llegamos hasta la 5G, todas estas trabajan sobre redes celulares, entonces aquí dependemos, claro, de los, de los operadores celulares, a nosotros que nosotros decidamos montar una red celular, pero no, eso no, al menos en el país, no, no es muy viable que digamos. Y dentro de estas redes LP-WAN voy a hablar de una red que se llama LORA y su protocolo LoRaWAN eh, la ventaja de este tipo de, de tecnología es que se trabaja con infraestructura propia, o sea, no dependemos de nadie, nosotros nos montamos nuestros propios gateway, ¿sí? Aquí en el país se trabaja 915 megahercios, en Estados Unidos igual, todo Latinoamérica, ¿no? En Europa es 868, pero eh, aquí en el país eh, esa, esa frecuencia es, es libre, entonces no hay que pagar eh, dinero y está dedicada solamente para IOT. La ventaja es que tenemos un largo alcance, ¿no? Podemos hablar entre dos dispositivos en zona rural, 12, algunos dispositivos dicen hasta 15 kilómetros en zona rural. Y en zona urbana hablamos de unos 3 o 4 kilómetros, a pesar de que hay edificios, ¿no? Y otra ventaja es el bajo consumo eléctrico. Hay dispositivos que pueden durar 5, otros dicen hasta 10 años, ¿no? Consumen muy poca batería. Los costos, los costos siguen y siguen bajando. Hay, hay una tendencia, sobre todo en China, en Shenzhen, a cada vez, saca, a cada vez sacar dispositivos más baratos. Sensores, actuadores, gateways. Y por otro lado, la tecnología es abierta, ¿no? No tenemos que pagar licencias a nadie. Como les había dicho, hay un protocolo que se denomina MQTT, que es muy utilizado, es Open, ¿no? que es liviano y eficiente. A diferencia del protocolo HTTP, que digamos eh, es más usado para videos y ese tipo de cosas, el MQTT se usa más para mensajes de telemetría, ¿no? para mandar pequeños mensajes entre sensores y actuadores. Recibo un valor o, o doy una orden. Entonces es liviano y eficiente. Eso implica que no consume mucho en ancho de banda. Por otro lado, la comunicación es bidireccional. Yo no necesito conocer la IP para conversar con un equipo. Eso es, eso es lo interesante, ¿no? Yo puedo hablar con un dispositivo que está, con cualquier dispositivo que está conectado al Internet. Y lo que hago es utilizar un esquema de, de, de, de como es, de suscriptor, eh, subscriber and, a publisher. Uno publica, es decir, uno se publica y otro se suscribe en, en un servidor que se llaman los MQTT Broker. Entonces, con ello yo puedo hablar con cualquier dispositivo sin conocer la IP de ese dispositivo. ¿sí? Yo comparto mensajes en alguna parte y le estoy mandando, le puedo dar órdenes. ¿no? Es lo interesante de este protocolo. Por otro lado, hay bastante confiabilidad de mensajes. Incluso en redes que están, a veces hay problemas, que no puedo conversar bien, se comporta bien, porque tiene varios niveles de confiabilidad que permiten volver a intentar hasta que el mensaje llegue. Por otro lado, los mensajes son bastante seguros porque se los puede encriptar y aparte también se puede usar una clave. ¿no? Entonces, es un protocolo abierto que es bastante utilizado. Bueno, ya hablamos un poco de Linux, lógico. Linux sabemos que corre desde mainframes, IBM hasta una Raspberry Zero. La Raspberry Zero es prácticamente un computador diminuto, ¿no? Entonces, eso hace que las aplicaciones puedan ser portables. No tengo que rehacer el código, ¿no? Linux se instalan desde procesadores Intel y ARM. Y varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la distribución Raspbian en Raspberry, el OpenWRT en Gateways y Routers y Android en móviles. Algo interesante es, por ejemplo, aquí que en Gateways y Router uno puede entrar como root, ¿no es cierto? Y crearse procesos que uno quiere personalizar. Entonces, usando el Shell uno mismo puede crearse ciertos procesos que los puede co correr como demonios o cosas así. esa Es, la, es la, la ventaja de Linux, ¿no? Bueno, luego tenemos el, el Postgres para IoT, este es un modelo relacional que es muy fácil usar con SQL, que tiene un amplio ecosistema que permite hacer réplicas, tiene una serie de ventajas, tiene muchos tipos de datos flexibles, incluidos JSON, por otro lado, soporta eh, datos espaciales, ahí tenemos el PostGIS Y claro, en la actualidad, a nivel grande, es la mejor base de datos de código abierto. Eh, les voy a hablar un poco de una plataforma que, nosotros, eh, que es desarrollada localmente y que nosotros utilizamos sobre todo para prototipaje y para ciertos proyectos. ¿no? Se llama Light es un mtmlight.com eh, tenemos servicios, eh, da servicios básicos gratuitos en la nube. Puedo almacenar datos de cámaras, sensores, actuadores y alerta. Puedo hacer análisis, ya que puedo ver los videos, los mapas, los gráficos y estadísticas. Y utiliza los dos protocolos, tanto HTTP y MQTT, para dispositivos de IoT. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo,. Un sensor, ¿no? Este es un sensor para riego, donde tengo electroválvulas, un sensor de caudal, un sensor de humedad, un sensor de lluvia, un sensor de viento, ¿sí? Y que me da datos en, en tiempo real, ¿no? Otro software que tenemos para Internet de las Cosas de Código Abierto, que hemos utilizado y lo recomendamos, ahí tenemos el Tracar. Primero, Tracar es un, es un software de código abierto que sirve para eh, localización de, de vehículos, de motos o de… que utiliza dispositivos GPS, ¿sí? Es bastante, bastante como es eh, útil, ¿no? Otro es el OpenStreetMap, eh, bueno, este es el que le reemplaza al Maps de Google, ¿no? Porque el Maps de Google ya nos quiere ahora cobrar, entonces ya se complica la cosa. OpenStreetMap, eh, a veces yo he visto que tiene funcionalidades tan poderosas como un GIS, ¿no? Yo puedo hacer muchas cosas con el OpenStreetMap. Bueno, luego tenemos otro conocido que es el Home Assistant. Home Assistant es para domótica, eh, para las casas, ¿no? El Home Assistant yo le puedo instalar en, una, en un Dasberry, un Raspberry Pi. Y controla todo lo que es los dispositivos de la casa, desde las cámaras, cualquier tipo de sensor. Es Linux, ¿no? Finalmente tengo esto de Telegram. Eh, sí, Telegram utilizamos nosotros para mandar mensajes, ¿no? Para mandar alertas. Algún dato que quisimos utilizar, WhatsApp, se nos complicó mucho. En cambio, Telegram, yo mando alertas de todo tipo. El dato que un sensor ha pasado un límite, el dato que un actuador está en bajo determinado estado, es decir, utilizamos Telegram directamente con dos comandos Linux yo le mando los mensajes. ¿no? Otros hardware muy conocidos de Internet de las Cosas, tenemos el, el por un lado el Arduino y por otro lado el Raspberry. ¿no? Son usados básicamente para, para prototipaje, ¿no? porque al final uno eh, termina en el caso de, de Arduino haciendo más bien nuestras propias placas utilizando el el, el procesador, el, el controlador, el ATmega, pero son muy utilizados. ¿no? Entonces es ideal para cualquier persona que vaya a, a trabajar fabricar, como fabricante de, de soluciones IoT utilizar o empezar utilizando este tipo de plataformas. ¿no? Hay mucha, mucha información y realmente eh, no hay que ser eh, especialista ni electrónico para, para entender y utilizar a estos dispositivos. Eh, bueno, eh, finalmente les voy a mostrar rápidamente unas soluciones que hubiera querido presentarles en el laboratorio, pero que eh, eh, les voy a explicar un poco. Por ejemplo, tenemos aquí una solución de IoT de riego, ¿no? Ahí podemos ver eh, en el lado izquierdo arriba un, un sensor de, de humedad de suelo. Eh, bueno, mide la humedad de suelo, la temperatura de suelo y también la capacidad eléctrica del, del suelo. Eh, luego tenemos eh, un sensor de viento, ¿sí? que está a, a, en la parte de abajo, y en la parte de arriba tenemos eh, que esos sensores se comunican a un gateway, ¿no? entonces ahí tenemos un gateway y tenemos un controlador, que es ese que está de color azul. Entonces los sensores envían, envían inalámbricamente la información al al, al gateway y al controlador. Finalmente podemos ver una gráfica de la plataforma en light donde yo puedo hacer análisis ver la curva del viento, ¿no? Podemos ver si le ven que el viento a mediodía está más bajo. entonces pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Cuando hay demasiado viento, no se riega, porque el agua que sale de los aspersores se, se pierde en el viento. Entonces, solo se riega cuando el viento está en determinado valor tenemos una solución IOT para medidores de luz utilizamos el, el puerto óptico puerto óptico que no sé si le ven a la izquierda hemos fabricado un pequeño dispositivo un pequeño dispositivo azul que le ven ahí que, que mide ¿no cierto el, los vatios que estamos consumiendo y lo envía a un transmisor y esto envía a través del Lora a la a unos concentradores y esos concentradores envían a Internet y luego yo puedo ver desde mi celular o desde el computador cuáles son esos consumos. Y finalmente, esta es una solución para medidor de agua, es un macro medidor, eh, un medidor que está eh, en, el, en una cámara subterránea. Si ¿sí? ustedes como pueden ver ahí, eh, era complejo para, para este, como es para esta empresa de agua ir a estar leyendo, levantando la placa, a ver cuánto está leyendo, cuánto dice, cuánto cuánto es del flujo o cuánto es del consumo en metros cúbicos del, del, del agua, entonces instalamos, ahí ustedes pueden ver un pequeño eh, eh, transmisor y que conectado al medidor nos da y envía eh, inalámbricamente la señal y acá podemos ver en la derecha que está el cuál es la curva que podemos ver no es cierto cómo vemos que el consumo va aumentando con el tiempo ¿no? y podemos hacer un análisis remoto bueno con eso termino eh, somos de, nos encuentran más información en www.mincafaf.com y, eh, y cualquier eh, correo a contacto@mincafaf.com muy bien Gracias, María. Eh, vamos a empezar a leer algunas preguntas que tengamos aquí, o no sé si los chicos tienen algo. Estoy ¿No en la pregunta. Rommel, estás motivado, creo. Perdón. Sí, sí. Bueno, decía que eh, tal vez una, una pregunta. Eh, de todos estos proyectos de investigación a los cuales te, te has referido, que, que han hecho ya estas pruebas, si existe tal vez alguna publicación a la cual podamos acceder para tal vez hacer una réplica o algo por el estilo eh, Sí, eh, nuestra política es tener código abierto eh, yo, yo, yo tengo eh, en mi casa aquí donde estoy sí, eh, una serie de... pero son más pedagógicos, di, didácticos si tú quieres en www.escaletagreen.com ahí existen códigos existen eh, diseños publicados eh, pero son más didácticos, digamos no son comerciales ¿no? Eh, los códigos eh, en nuestra página web encuentras tú toda la información pero te quiero comentar algo, René es tu nombre no mira eh, lo que nos hemos dado cuenta es que Producir sensores, actuadores, salvo ciertas excepciones, realmente son costosos hacerlas localmente. Tú encuentras en China, en Xi'an, a, a la tercera, a la cuarta parte de lo que te cuesta producirlos acá. Y claro, allá, como hay un montón de empresas compitiendo por eso, los costos son bajísimos y son eh, dispositivos probados y reprobados. En cambio, a nosotros tendríamos que tener toda una curva para que nuestros dispositivos sean, eh, digamos, eh, puedan competir en el mercado. ¿no? Entonces, si quieres mi criterio, mi recomendación es eh, comprarlo allá y jugar más bien lo que estamos haciendo ahorita nosotros es un rol de integradores de sistemas. ¿no? Como hemos construido, ¿sí? sabemos y podemos interoperar con esos entre varias proveedores podemos integrar soluciones, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque todo mundo eh, trabaja con eh, estándares y protocolos abiertos. Entonces, eh, yo creo que ese rol de ser un integrador de soluciones, no solamente un distribuidor. Ahora, uno puede fabricarlos, pero más bien los fabrica a nivel casero, a nivel eh, digamos un poco para un uso personal antes para que un uso comercial, no sé si me entendiste la idea sí, sí, claro, eh, es un punto muy válido sí, ¿cómo ves tú la, la, la industria acá? En, en el, bueno, en términos de industria, aquí en el Ecuador, el IOT eh, se está desarrollando hay talento humano eh, en la experiencia que ustedes también en su laboratorio en el Maker Make Lab eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de eso? Mira, yo, yo creo que a, a nivel latinoamericano sí estamos eh, atrasados nosotros. Eh, yo eh, he tenido la oportunidad. Bueno, los tres años que tengo esta, que tenemos esta empresa, casi tres años. Eh, Colombia, Perú, bueno, no se diga Argentina, Brasil, sí nos llevan, sí nos llevan las delante. O sea, yo sí creo que estamos atrasados eh, bueno, eh, todos estos dos últimos años que nos ha afectado la la pandemia y los temas económicos realmente sí nos hemos quedado no aunque a veces debería pensar uno no ahora mejor no es esto si todo es remoto ya no tengo que salir pero a pesar de eso yo creo que sí sí nos hemos quedado y nosotros trabajamos bastante con universidades con eh, algunas universidades también son nuestros clientes y, y bueno, se llega a nivel investigativo, pero allá hacer proyectos grandes realmente no no, no, no no conozco. Entonces, yo sí creo que hay bastante, mucho que hacer en el tema de biotecnología. Ya, yeah, este, bueno, podría, podría ser esa una línea de trabajo, ¿no? De, de ver qué se puede hacer con las universidades en términos de laboratorio, ¿no? De qué se puede... Jugar con, eh, o sea, hacer un espacio eh, que conecte el laboratorio de ustedes con las universidades para como e expandir ese laboratorio ¿no? y, y, y seguir este, así como ustedes juegan, eh, ju jugar con, con los estudiantes en las universidades, ¿no? eh, con estas tecnologías y experimentar un poco. Sí, sí, sí, muy interesante, me gusta, me gusta la idea. ¿no? Sobre todo, y hay... Y en algunas universidades se cambia un poco la idea de, de las tesis ¿no? que, pues, que salí de la politécnica hace más de 30 años y hasta ahora las tesis realmente no, no concretan proyectos son, son interesantes pero digamos no son articuladas ni ayudan efectivamente a la empresa privada eh, yo creo que y es difícil ¿eh? Eso, ese vínculo empresa privada universidad, yo incluso cuando estuve en el gobierno traté de, de hacerle que, que funcione, no lo he podido. Más bien ahora que estamos trabajando en un proyecto con Seria, eh, por ahí le veo que, que, que fluye, ¿no? Bueno, aparte que hay recursos allá en Seria, eh, se puede hacer cosas, se puede hacer proyectos donde... Por un lado hay la necesidad de la, de, la, de la empresa y por otro lado hay la capacidad del talento en la universidad. Entonces, eh, por ahí por Cedia yo le veo, estamos en un proyecto muy, muy interesante con ellos. Bien, este Adri, no sé... Este, sí, quería saber un poco qué querías eh, ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya. Eh, ¿Cómo has priorizado las demandas, o sea, de... ...del desarrollo de estas IOT, porque tú has puesto muchos ejemplos que son sobre todo del mundo del agro... ...es porque esa es la, la mayor demanda a nivel de, de desarrollo que has tenido en Incalab. ...verás, eh, yo, nosotros vendemos hasta, hasta como es, dispositivos para los típicos GPS para los autos... no ...hay bastante competencia, vendemos a un buen precio... Eh, Por pues ejemplo, es una demanda. Ahorita hay inseguridad en el país, se vende, no, se vende, se puede vender GPS. El agro, el agro es importante, pero en cambio, no todos los agricultores están en capacidad de invertir en tecnología. Mucha gente no entiende. Son pocos, bueno, y los grandes, sobre todo, ¿no es cierto? Los que, importan, los que exportan banano, esos ellos invierten en tecnología y por ahí uno que otro más invierten en tecnología el resto son apáticos la gente no habría que más bien en eso estamos hacer una campaña no ah, y dice tecnología va a mejorar su producto su fruta su calidad su cantidad va a mejorar invirtiendo poco dinero porque ahora las soluciones ya hay son muy muy baratas no qué sé yo para invierta 500 dólares a un pequeño agricultor y mire cómo va a mejorar su... su entonces, eso, eso eso yo creo que hay que trabajar un poco, ¿no? Todavía aquí solo queremos el celular y nada más. Porque ahora tenemos el Estado, ¿no es cierto? El Estado que compra medidores, que compra tanto de agua, de luz, que a veces entusiasma, a veces se queda un poco para atrás y últimamente, bueno, eh, por la misma recesión económica ha hecho que ya no invierte en tecnología yo creo que sí nos ha afectado bastante esto ¿no? Eh, pero no se dan cuenta que si uno invierte en tecnología optimiza las cosas ¿no? pero yo creo que tenemos que salir de esta pandemia y el mercado para IOT es, es muy muy muy grande muy, grande. muy bien Bien. Entonces, bueno, eh, yo creo que ya podemos ir cerrando y agradecerte, Mario. Este, Gracias Mario es un, Gracias, Francisco. Mario es un Mucho. apasionado del software libre también, de las tecnologías libres. Y en algún momento y vamos a hacer algunas sesiones acerca del software libre en, en el estado y como tú has pasado, tú has tenido una experiencia desde los orígenes del decreto 1014 y por allá cuando se empezaba o se intentaba hacer que el software libre entre en el estado hay algunas experiencias que luego las podemos conversar y, y vamos a hacer unas sesiones para eso, así que te invitamos de, desde ya y, y ya estaremos conversando más adelante encantado Francisco muchas gracias a todos ustedes una buena tarde Gracias. muchas gracias Mario hasta luego Gracias, Mario.